Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a la continuación de la fiesta del bosque en este mes del bosque, particularmente en esta semana que estamos hablando sobre las selvas. Y hoy tenemos a un ponente de lujo que quiero presentarles a continuación. Vamos a tener hoy la fortuna de que nos acompañe el doctor. Pedro Antonio Macario Mendoza, como pueden mirar en, la, en su presentación que estamos proyectando en este momento, eh, el doctor Pedro Anta, Antonio Macario Mendoza es biólogo por el Instituto Tecnológico de Chetumal, maestro en ciencias en botánica por el Colegio de Postgraduados y doctor en ciencias agropecuarias por la Universidad Autónoma de Yucatán. Actualmente es investigador titular del ECOSUR y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, siendo altamente productivo, como lo pueden ver en toda la cantidad de artículos científicos, libros, capítulos de libro, tesis y demás eh, eventos que ha realizado, además de conferencias, talleres y cursos de capacitación. Para mí, que lo conozco personalmente, es... Todavía más relevante saber que el doctor Pedro Macario es una persona de campo, nacido en un ejido, que ha trabajado con la gente, que conoce perfectamente la idiosincrasia campesina de Quintana Roo, que a diferencia de, de lo que decimos de repente, él sí es profeta en su tierra, ha podido demostrar que se pueden hacer las cosas, y hoy lo invitamos precisamente para que nos comparta cómo es que ha logrado volver a hacer selvas, terrenos que llevaban más de 20 años, 30, 40 años, dedicados a otros usos y que ahora nuevamente vuelven a ser lo que eran antes. La verdad es que un orgullo contar con el doctor Pedro Antonio Macario Mendoza le agradecemos infinitamente su apoyo para con la CUNAFOR. Un agradecimiento sincero, doctor, y los dejo en sus manos. Lo escuchamos atentamente, doctor. Muchísimas gracias. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Eh, agradezco desde luego el, la invitación que me hiciera el, el ingeniero Jacinto Samuel, este, para participar y, y compartir eh, con ustedes, este, estos, estas experiencias, como él lo ha dicho, que hemos estado trabajando acá en Quintana Roo. Entonces, bueno, eh, eh, voy a compartir mi pantalla para que vayamos viendo la presentación. Y este... Bueno, el título de la presentación es este, restauración de selvas, experiencias en Quintana Roo, por un servidor. Bueno, tenemos este, que la vegetación, este, a partir de que este, eh, la tenemos en la naturaleza, eh, la podemos utilizar este, como, con, en, en, en cuestiones forestales, agrícolas, pecuario desde luego vías de comunicación, servicios y asentamientos humanos eh, esto está relacionado aquí eh, eh, eh, en orden este, de el, el nivel de impacto de que causa el cambio de uso del suelo sobre este, la vegetación y las áreas en general entonces el uso forestal es el menos impactante en cuanto a, a, a, al nivel de de, de la magnitud del, del, de la, del uso y este, el agrícola tradicional es, es uno de los que le sigue en cuanto a impacto. El pecuario desde luego eh, el de la ganadería extensiva y luego le siguen las vías de comunicación, los servicios y los, y los asentamientos humanos como los, los más fuertes en cuanto a impacto porque no son este, prácticamente los últimos tres no son eh, prácticamente, eh, no puede regresar de nuevo la, la, la recuperación de la vegetación. Desde luego, eh, cuando me refiero al uso agrícola y pecuario, también este, estamos dejando fuera este, a la parte de los mecanizados cuando se usa ya maquinaria agrícola y se hace una... Eh, el, la agricultura mecanizada y, y también los potreros en áreas mecanizadas, ¿no? Porque estos tienen otra situación distinta a la que voy a describir porque eh, el, el, el nivel de impacto es mucho mayor. Entonces, estamos hablando de la agricultura tradicional y de la, la cuestión ganadera este, extensiva, ¿no? Que no hay... Entonces, este, ¿qué sucede entonces cuando ya... Eh, eh, por el exceso de uso, o sea, podríamos decir, la frecuencia del uso, la, la, la, el, el suelo se degrada y ya no hay una producción suficiente, entonces se abandona el área generalmente para el caso del agrícola y pecuario y este, se somete a un descanso. En la península de Yucatán es muy típico, eso se le llama barbecho y entonces eh, naturalmente y de, y de forma, eh, este, eh, por la, eh, los... Eh, rebrotes y todo, semillas y todo lo que queda en el banco de semillas, se, se recupera la vegetación, principalmente por los rebrotes, los, los troncos que quedan enterrados todavía en el suelo. Entonces, este, y, entonces y eso se le llama sucesión vegetal. Eh, cuando el impacto es más fuerte, entonces viene la, la situación de restauración. Entonces, en, en la península, por ejemplo, lo que, se, lo que se realiza es que una vez que se deja en descanso entre 5 y 10 o hasta 15 años, el área recupera su fertilidad, recupera su cobertura y entonces se vuelve a usar otra vez como agrícola o como pecuario. Y, y a eso se le puede llamar este, la, la rehabilitación, o sea, volver hábil de nuevo el suelo para el, el uso que se tenía antes. Pero si no se realiza otra vez el uso, entonces este, la, la vegetación puede recuperarse y tener otra vez la estructura o, o, o al menos la fisonomía de lo que sería al, es, al inicio una vegetación óptima, como lo clasifica Miranda, o sea, no, ten, no tendríamos una vegetación primaria, porque esto ha sido usado por los mayas, por este, generaciones anteriores, y entonces tenemos una vegetación óptima, o sea, el, el máximo eh, crecimiento que puede tener la vegetación en un área según el tipo de suelo, a eso le dice, este, le denomina Miranda, este, una vegetación óptima, no una vegetación primaria. Entonces, este, ahora mismo con le, lo que les voy a platicar es, cuando hay un trabajo, de, de, un uso agropecuario este, recurrente, o sea, se, se usa, se de, des, baja su, su productividad, lo, lo abandonan, se, se recupera durante el descanso, a los 5 o 10 años la vuelven a usar, Dos, tres años la vuelven a abandonar y, y, y se hace frecuente este uso al menos tres o cuatro veces. Entonces viene este problema de degradación y en nuestro caso específico de lo que les voy a hablar es una degradación que este se eh, y, y hay una invasión de de plantas este eh, que a veces no son nativas. Y, y para este caso tenemos al, al, al, a un tipo de helecho, que eh, su nombre científico es Teridium aquilino, que es un helecho eh, realmente eh, cosmopolita que se da en todo el mundo y entonces que invade estas áreas cuando ya son usadas. O sea, en el primer uso eh, este, llega la, la espora, porque es una espora, o, este, o llega un, un... porque también se reproduce por, por rizoma, eh, llega el rizoma y, y se empieza a propagar, se abandona y queda latente ahí y posteriormente en el siguiente paso que se vuelve a usar a los 5 o 10 años, ya entonces empieza a, a, a tener más éxito y en el tercer o cuarto paso constante, en, en, no sé, en 20, 30 años ya tenemos una invasión y esas áreas por lo general ya no es posible seguir cultivando porque se hace muy difícil el controlar a este lecho, muy costoso incluso, y pues como en Quintana Roo, para específicamente en el sur de Quintana Roo, hay todavía suficiente suelo, suficiente área, y, y en este caso en los ejidos grandes, este, pues lo que la gente hace es pues es, vámonos a otro lado y abandonamos esto. no Entonces, generalmente cercano a las comunidades, siempre este, hay la invasión de este el hecho y principalmente los ejidos que se dotaron en los años 40, hace ya casi más de, de 80 años. Entonces, ahí se da mucho esto. Entonces, eh, les voy a hablar de un caso específico del ejido Laguna Om donde hemos trabajado en la restauración de estas áreas que realmente eh, esta invasión eh, corta realmente la, la, la sucesión. Y, y si no tenemos una intervención, eh, las áreas, o sea, esta área específica que tratamos ahorita en 2010, la iniciamos a trabajar, este llevaba ya más de 40 años de, de que fue invadida, o sea, este y se abandonó y, y ahí se quemaba. El, el, el problema es que el, el helecho genera su propio material combustible en dos o tres años y eh, irremediablemente se quema porque el ganadero quemó su potrero y se pasó la lumbre, porque el, el, el agricultor hizo su milpa, se pasó al lumbre tantito y se metió al helechal, como le llaman aquí y entonces esos elechales se queman irremediablemente cada tres años máximo. En ocasiones, ahorita que eh, en, en épocas recientes ha habido una todavía algo más difícil, que es la, la combinación de algunas plantas anuales, como es el tajonal, que